Vamos a ver si. Así que buenas tardes o buenos días o buenas noches, depende de dónde estás en el mundo. Hoy es el 22 de mayo de 2020 y vamos a, a disfrutar de leer un poco del libro de Jack Fresco, Diseñando el futuro. Uh, es un libro que escribió antes del más conocido Lo mejor que el dinero no puede comprar. Pero es muy enriquecedor también y lo tenemos traducido. Así que vamos a aprovecharlo y vamos a ir leyendo capítulo por capítulo. Y lo que sugiero es que leemos, podemos turnar en leer unos párrafos cada uno y paramos de tanto en cuando para hablar sobre lo que hemos leído, si hay algunas confusiones o algo que no nos queda claro, para, para poder discutir, sobre, discutir, charlar sobre ello. ¿Ok? Bueno, vamos a ver, ¿quién se ofrece a leer un poco para empezar? De la introducción, empezaremos con la introducción porque también es muy válido. Y veo que nadie se levanta la mano. Cobardes. Voy a empezar yo entonces. Introducción, un futuro por diseño. ¿Estás preparado para diseñar el futuro? Muchos de nosotros sentimos que, para preparar nuestro futuro, basta con pensar, actuar y aprend aprender usando los métodos y valores presentes. Nada más lejos de la realidad, especialmente en el mundo cambiante de hoy. Un niño recién nacido entra en un mundo que no ha sido construido por él o ella. Cada generación ha heredado los valores, logros, esperanzas, éxitos y fracasos de las generaciones predecesoras. Heredamos los resultados de las decisiones tomadas por generaciones anteriores. Durante los cientos de miles de años de existencia humana, la tecnología ha sido rudimentaria o bien inexistente, por lo cual tuvo un impacto limitado en la vida humana y en la tierra que la sustenta. Cada sucesiva generación, desde los primeros cazadores y recolectores hasta los posteriores agricultores y colonizadores, entregaron sus herramientas a las generaciones subsiguientes, con el fin de ayudarles a sobrevivir. En cambio, el cambio de una generación a la siguiente era lento y apenas perceptible. En esos días había poco o nulo conocimiento de la ciencia y del modo en que funcionaban las cosas. Por ende, las explicaciones no eran científicos. Este no es el caso en el mundo de alta te tecnología que vivimos hoy donde un cambio afecta a millones de personas puede ocurrir en cuestión de segundos. Un niño nacido hoy heredará un mundo enormemente distinto del que conocieron sus padres y aún más distinto del mundo siglos atrás. Previas generaciones dejaban un legado de explotación, pasiones militares y valores irrelevantes para los desafíos del presente, pero también oportunidades para la gente de hoy. Bueno, vamos a ver. A mí me encanta cómo empieza con la pregunta, ¿estás preparado para diseñar un futuro? Es, para mí es, te hace parar a pensar, por lo menos a mí cuando lo leí la primera vez me hizo parar a pensar, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros de este primer trocito del capítulo? O del, de la introducción, ¿hay alguna pregunta que tenéis...? Algún comentario. Sí, bueno, comentar que es muy interesante, me lanzo yo primero, Ajá. Eh, que es muy interesante que recalque ¿no? que antes no había explicaciones científicas, pues por ejemplo había una enfermedad y no solo que no hubiera una cura para esa enfermedad, sino que podrían pensar que, yo qué sé, pues que era una posesión demoníaca y castigaban a esa persona, lo torturaban, etc. Exacto, exacto. Porque no tenían la ciencia, entonces la, el dos, desconocimiento, por no decir la ignorancia, el desconocimiento creaba todas estas creencias en religiones, en dioses, en seres superiores, en magia, pensamientos mágicos y todo esto, ¿no? Y luego que la tecnología ha sido muy rudimentaria o bien existente, los. Las primeras herramientas que tuvieran los seres humanos eran piedras, piedras, cuernos de siervos y hacían cosas increíbles con estas herramientas tan básicas, tan rudos, ¿no? Y um, los arqueólogos hoy en día excavan y encuentran esas cosas y encuentran que han hecho verdaderas maravillas, montañas de tierra, castellos fuertes, ¿cómo se llama? Fuertes, forts, um, con postes y vallas de madera, casas y todo con con, con con herramientas muy muy muy sencillas. Pero no obstante, para la época era tecnología y eran poco peligrosos porque no eran una cosa que habían inventado por medios de una producción antiecológica, por decirlo no. Eh, eran cosas de la naturaleza, pero hoy en día la tecnología se ha convertido en algo peligroso en muchos casos. La fabricación de ropa produce eh, desperdicios, se echan desperdicios del tinte de la fabricación de ropa en los ríos. En los ríos son un, un baño de espuma. En Indio hay unos ríos que están cambiados de color, que tienen una, una, una capa de espuma encima eh, y bueno, y todo tipo de porquería que echamos al agua que necesitamos para vivir. O sea que en, en el pasado la gente vivía mucho más eh, relacionado con el entorno. ¿no? Y nosotros nos hemos alejado mucho de ello y lo envenenamos muchas veces, ¿no? Um, y también es interesante el punto de vista de que el niño que nace hoy, o el ni cualquier niño que nace o niña que nace, nace con todos los beneficios de, de, las, de los inventos y la tecnología de antes. No pagan por ello. Y esto es una cosa que en, un, en una charla que daba Jack lo comentaba. Cuando la gente dice, ah, pero tú quieres dar a la, la, la gente cosas sin cobrarles. Bueno, pero tú cuando naciste pagaste por, por el teléfono o por la electricidad o por... No. ¿Y te hizo daño? No. Entonces. Pero la gente no tiene esta forma de ver las cosas. Entonces. Eh, vamos, vamos, vamos. vamos eh. También dice: Previas generaciones dejaban un legado de explotación, ocupaciones. Pero también hoy lo hacemos. Estamos dejando un legado terrible. Ok, Bruno. ¿Quiénes sigue desde durante los cientos de millones.? Dime, perdón, cientos y miles de años. ¿Lo Ay, quieres... ayendo, pero, sí. Ah, estoy leyendo. Sí, lo quiero. Es ahí? que no tengo abierto. Ok. Porque pues, si no me va ya muy lento. No puedo me va lento. Ok. No puedo pues, entonces. ¿Quieres gustaría dando? comentar algo más? Perdón, sí, sí, sí, sí, comenta, sí, comenta, sí. Bueno, sí. Uh, quería comentar la introducción, esta parte al menos. Uh, como, como ya nos dice que habla, habla de... De, de generaciones atrás, como fuimos cazadores y recolectores. Entonces, eso me recuerda algo que alguna vez leí o, o vi en algún documental que explicaba cómo el ser humano, dentro del reino animal, que existen miles, millones de especies, animales, somos la única especie con la inteligencia capaz de, de siquiera imaginar un futuro. Entonces, eso, eso fue lo que nos ayudó a, a seguir evolucionando como como raza, como civilización, eh, podíamos uh, podemos predecir la, los cultivos uh, que en qué épocas del año se iban a dar, uh, podríamos pre predecir uh, las migraciones de de de animales para así cazarlos. Entonces nosotros tenemos esa habilidad y ahora en el presente está mucho más mucho más avanzada gracias a la tecnología. Entonces ese es el el diseñar el futuro. Tenemos tanto tanto conocimiento y, y como fue el, el gran sueño del de señor Fresco me imagino que con tanto que sabemos podríamos diseñar el, el futuro como, como lo presenta en el Venus Project si no es algo mejor tenemos mucho, mucha información eso, nada más efectivamente, tenemos mucha más información la cuestión es que tenemos que juntar toda esta información de una forma coherente para llegar a a una economía basada en recursos. Exacto. Pero muy, muy buenos puntos, muy validos, puntos muy válidos, eh, ahí. ¿Alguien más quiere decir algo antes de que sigamos? Sí, si me permiten, yo también quería comentar algo al respecto. Sí. Me parece súper interesante la introducción, el, el, el cómo arranca también el libro me parece muy chévere, porque desde una pregunta abre posibilidades de exploración y todo ello. Hay varios párrafos interesantes. Hay este que menciona que cada generación hereda los valores, logros, esperanzas, éxitos y fracasos de las predecesoras. Es una verdad que tiene una, que tiene una implicancia enorme, dado que el mismo sistema nervioso central, nada más de cada ser humano, ya, ya muestra toda la filogénesis. Es decir, toda la, toda la antropología del ser humano desde que apareció sobre la Tierra está puesto en cada ser humano que viene hoy día al mundo y se puede mirar solo en su sistema nervioso central. Es, es increíble cómo la ontogénesis, que es el desarrollo de un organismo vivo, y la filogénesis, que es la historia de toda la, de, de, de toda la especie humana como tal, eh, expresan los mismos patrones. Esto, esto es algo lindo, ¿no? Cuando uno revisa antropología, específicamente la rama llevada a antropología de la conciencia, mira estos aspectos que son determinantes para entender lo que queremos diseñar a futuro. Para diseñar algo realmente tan lindo como el proyecto Venus, o algo aún más crecido que esto que nos ha abierto ya, Necesitamos entender el pasado, necesitamos entender cómo hemos llegado hasta donde hemos llegado hoy día. Y hay un libro lindo que se llama Up from Eden, que, que explora todo el tema de antropología de la conciencia, que lo, lo, lo recomiendo mucho, y nos muestra cómo la especie humana ha ido atravesando olas de conciencia, una que se ha ido sobreponiendo sobre la otra. Algunos autores como Clark Graves o el mismo Ken Wilber, o algunos otros autores que han estudiado el tema, lo han intentado poner en colores para explicar cómo las olas de conciencia han, han ido pasando por colores sobre colores, que han ido sobreponiéndose uno sobre otro, y que hay esta especie de, digamos, de, de impulso evolutivo que está atravesándolo, atravesándolo todo. Hoy día la propuesta, de, la propuesta del proyecto Venus a mí me encanta, de hecho que quería mostrarles esto hoy día, que es la primera vez que me reúno con ustedes, no sé si lo llegan a ver ahí, mi cámara no está muy bien ubicada, no, ¿se ve? ¡Ay, qué lindo! Sí, estos son los que me comentaste ayer. Sí, mire, <risa> son unos politos que mandamos a hacer aquí hace muchos años atrás, cuando hace casi 10 años, pero ayer lo estaba revisando, cuando me conocí con algunos chicos acá en Lima que estaban muy cercanos al proyecto Venus y mandamos a hacer polos e hicimos algunos, algunas reuniones, algunas proyecciones de videos, estuvimos muy cercanos a ellos. Y ayer, lo, hoy día recién lo he, lo he sacado este polito que lo tenía guardado ahí. Le tengo mucho cariño por ese, por ese encuentro inicial. Para mí es muy significativo estar con ustedes también hoy día, reencontrarme con personas que tienen esta, esta perspectiva bastante más amplia, esta perspectiva de crear, este poder verse cada uno como un co-creador que va a poder hacer cosas que hoy día todavía no son, todavía no están plasmadas y el sistema, como lo vemos, parece resistirse a la. ...a la implementación de algo más crecido, sin embargo yo, yo desde mi perspectiva personal llevo ya cerca de 20 años... ...investigando lo que es el tema de la conciencia, el tema del despliegue, lo, de, de lo que implica ser humano y la sociedad como tal... ...entiendo que cada, cada nueva, cada, cada ola que se instala, ahorita estamos atravesando la ola denominada la ola naranja... ...y apareciendo la ola verde y surgiendo otras en una simultánea, muy rápido, con mucha velocidad... Cada sistema tiene sus propiedades de autoperpetuarse, de autosostenerse, entonces resiste una, la, la, la emergencia de lo siguiente. Sin embargo, es inevitable, <ríe> es inevitable que, esta, que, que lo nuevo aparezca, que lo nuevo emerja. No sé si nos tocará verlo a nosotros, tal vez sí, tal vez no, <ríe> pero ciertamente nos toca, nos toca cumplir un rol, un papel, una función, en no solamente mostrar los límites que se encuentran presentes en lo actual, en la actual manera interactuar como humanos que tenemos hoy día, sino en, en abrir el trecho para lo siguiente, que es esta nueva, esta nueva manera de interactuar, esta nueva manera de crear comunidad, de, crear, de, de, de convivir entre nosotros como especie humana. Porque creo que nos toca un rol hermoso, que, que, que nos toca afrontar con los desafíos que estamos viendo con todo este tema de, de, de crisis en salud, de crisis política, crisis social, económica, crisis en todos los niveles, que al final solamente son expresiones distintas de una, de una sola crisis. Esa crisis, de, es, esa lucha entre un nivel de conciencia global ...que está intentando emerger y, y el anterior que está intentando sostenerse con todas las falencias que, que apreciamos ¿no? bueno. eso es lo que quería comentarles de momento vale muy bien yo antes de, de, de utilizar la palabra conciencia cuando estamos hablando de de cómo hemos evolucionado yo diría conocimiento que hemos aumentado en conocimiento de cómo funciona el mundo a través de la ciencia eh, principalmente y si se si entiende un poquito de la historia yo por ejemplo soy muy fanática de un programa sobre arqueología británica que a través de ello realmente da el ejemplo de que aunque la gente piensa que no cambiamos sí que cambiamos mi país ha sido invadido por muchas diferentes eh, culturas romanos sajón eh, ¿Qué más? Los, los eh, franceses, eh, hemos, eh, los vikingos, hemos sido eh, invadidos muchas veces y cada vez trajeron sus culturas, su forma de vestir, su forma de construir edificios, su forma de comer, sus creencias y todo esto. Y nos hemos, nos hemos ido adaptando a ello a lo largo de los… al principio puede que hubo eh, resistencia pero muchas veces aceptaron y empezaron a utilizar lo que aprendieron de los invasores y, y, y incorporarlo en sus vidas. O sea que esto de que no veremos eso, no, porque hemos visto en el pasado cómo hemos cambiado, cómo hemos crecido. Es un hecho histórico, no es ninguna fantasía, es un hecho histórico. Bueno, seguimos, David. ¿Tú querías leer el siguiente? Vamos a ver. Oh, oh, Perdón, ¿alguien más quería Nada, decir? Algo? Que, uh, eh, sí, yo. <risa> sí, adelante, Bruno. Nada, que. Se congeló, Bruno. Ajá, ¿empiezo en dónde? Espera, que Bruno se congeló. ¿Te congelaste, ¿Ah? Bruno? Ahora estás. ¿Ahora? Sí, ahora claro. sí. No, que. Conciencia bueno, es una palabra muy ambigua que se puede interpretar de diferentes formas y a lo mejor de lo que está intentando hablar eh, ahora el compañero es de lo que llaman el sentimiento de tribu, de pertenencia a una tribu que antiguamente eran sitios muy pequeños y peleaban entre ellas. Eso ha ido evolucionando eh, al concepto de esto, luego, la europea y tal y ahora… Es, se está empezando a tener ese sentimiento de tribu a nivel mundial, de vernos como una unión todos los seres humanos del planeta. Ok. El audio es un poco crujiente, Bruno, pero creo que se ha captado lo que has querido decir. Venga, David, empiezas entonces desde durante los cientos de miles de años. Ok.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 Sí, David. Bien, para... David, perdona. Dos cosas. Uno, se te va el audio. Y dos, me equivoqué de párrafo. Yo había leído aquellos dos párrafos, lo siento. Okay. Era para seguir. ¿Ahora seguirse. cómo se oye? Ahora mejor. Okay. Bueno, continúo desde aquí, no importa. Venga. Para, bien, para bien o para mal, la causante de cada uno de los avances que han mejorado la vida de las personas... Ha sido la aplicación de los principios científicos documentos importantes y proclamaciones han sido promulgados otorgando derechos y privilegios a los miembros de las sociedades pero en el corazón del progreso humano o bien en su destrucción están los sólidos fundamentos de la ciencia para generaciones pasadas era imposible concebir el futuro más allá del momento presente, y los pronósticos del futuro eran basados en métodos nada científicos. Profetas y sabios presentaban visiones del futuro basadas en sueños, alucinaciones, fervor religioso, adivinación de los interiores de animales, olas de cristal, etc. Algunos pudieron incluso haber acertado, pero esto se debió más a la suerte que a, que a algún supuesto canal directo con lo sobrenatural. Ok, actualidad... vamos, a, vamos a comentar un poquito esta parte porque creo que es interesante. Um, definitivamente, los avances que tenemos que han mejorado las vidas, las vidas de las personas han sido la... Alguien tiene un respiro muy fuerte que le hace en el, en el micro. Um, ha sido eh, la ciencia. La ciencia nos ha traído avances en, me en medicina y todo esto. Uh, y a través de la ciencia tenemos la tecnología por, por lo cual podemos vivir mejor o, uh, o o matarnos entre los unos entre los otros. ¿Hay alguien que quiere añadir algo a esto? Jay, tú, tu imagen está congelado. Estás con una cara de intenso desde hace... Bueno, desde que empezamos. Pero, pero, pero se me escucha el hablar. Se, se escucha? te escucha muy bien. Sí, señor, se te escucha. No muy sé bien. qué puede ser. No sé. Intenta apagar la cámara y volver a encenderlo, a ver si funciona así. Okay. ¿Alguien quiere señor. comentar sobre esto, sobre la ciencia? y sí. ¿Quisiera agregar algo? Dime. Bueno, en parte yo veo que de alguna manera lo que dice parte de lo que leí tiene que ver como que en generaciones pasadas se establecieron como decir tradiciones. ¿okay? Entonces muchas de estas cosas son como tradiciones y han sido llevadas a las posteriores generaciones y, por decirlo así, sin cuestionamiento. ¿no? Esto es lo que hay y seguimos poniendo esa vía. Evidentemente eso no tiene nada de científico ni nada de un pensamiento crítico, nada de eso, pues. Entonces, evidentemente, el cambio, digamos que en ese pasado, como que fue muy lento, pues, por decirlo también así. Pues. A pesar de que por un lado sí reconozco de que hubieron avances con herramientas muy rudimentarias, todavía faltaban muchas cosas, ¿no? Porque habían creencias, estas mismas tradiciones. De estos iluminados o personas con y que poderes. Entonces, claro, esas son cosas cuando tú. Uh, o sea, ¿cómo enfrentas tú la tradición contra el pensamiento crítico o la ciencia? Vamos a ponerlo así. Un choque. Entonces, claro, de por medio está el conocimiento, el aprendizaje. Este es mi agregado. Ok. Um, la ciencia. Menos mal que tenemos la ciencia, porque si no estaríamos todavía con... ¿Cómo se llaman estos bichitos que te metían en la piel para chuparte la sangre? Sanguijuelas. Exacto. O incluso cortando la, las venas para desangrarte, porque así ibas a sacar los, los malos humos, ¿no? Que imagínate, una persona que está débil y le sacan la sangre, terrible. Y... Ajá. Desde luego, siempre ha sido mejor la ciencia que un papel que declara una ley o un derecho, porque estas leyes, estos derechos, duran X cantidad de tiempo, pero entra un gobierno nuevo y deshace lo anterior. Entonces, los, como decía Jack, sin proclamaciones en papel, porque no sirven de nada, a lo largo no sirven de nada. Es muy importante entender esto, que pasan una ley para proteger el entorno, para proteger los mares, para no tirar basura al mar y tal, pero entre otros con otros ideas y rebobinan terriblemente. Vamos a ver, Daniel, ¿quieres seguir leyendo? Eh, espérame un tantito. Eh, ¿Dónde se quedó? A ver. Es para generaciones pasadas. Ah, en la actualidad. En la actualidad, satélites rodean el globo enviando información en línea sobre todo lo que impacta nuestras vidas. Esta información es muy valiosa para proyectar patrones de clima, zonas geológicas, calurosas o frías, zonas pobladas... ...y el calentamiento de, del planeta. Esto nos ha dado por primera vez la habilidad de monitorear el verdadero estado de salud del planeta... ...en la cual muchos científicos diagnostican como complicado, sino crítico. En un día, trillones de bits de información son enviados a través del ciberespacio... ...a la velocidad del rayo, haciendo posible una civilización de alta tecnología... Mientras la física científica y la tecnología silenciosamente dirigen la mayor parte de, de, de la acción, millones de personas alrededor del globo practican pseudociencia, consultando a divinos, videntes o filósofos para dirigir sus vidas. Muchos líderes mundiales eh, responsables del destino de millones de personas consultan regularmente psíquicos, médiums o astrólogos para guiarlos en sus decisiones. Ahí vamos a, a parar también un momentito, porque esto realmente da miedo. Pensar que hay gente que están en una posición de poder sobre millones de personas y que están consultando con gente que supuestamente pueden predecir el futuro y cosas así. O pueden guiarles sabiamente hacia las decisiones que, que deben de tomar. Si esta gente realmente supiera que iban a pasar, ¿por qué no iban a estar ellos en el poder en vez de los gobiernos que tenemos? O sea que es absurda la, la, el concepto, ¿no? Da miedo de que hay gente que haga esto. esto. y Yo creo que también el, el problema es eh, también un desconocimiento eh, de la ciencia, ¿no? De, de esas personas que, que gobiernan. Porque, pues ahora también me acordaba, por ejemplo, una declaración que hizo Donald Trump también con esta pandemia que, que está sucediendo, eh, que mencionó algo de que se podía curar con, este, con rayos ultravioleta y, y otra cosa, no me acuerdo. Eh, que después sacó que supuestamente lo había dicho de sarcasmo, si no mal recuerdo. Pero, pues son este, declaraciones también que son peligrosas, ¿no? Porque, pues, un, un líder mundial. Eh, que no tiene ni siquiera esos conocimientos y está dando ese tipo de declaraciones y seguramente pues este habrá tenido algún impacto y, y, y siempre hay gente que al final que sigue ese tipo de, de cosas ¿no? Que, sí. que no tiene ningún fundamento científico ¿no? sí era eh, lo otro era inyectar el, el un tipo de desinfectante y luego resulta ser que en algunos estados tuvieron gente hospitalizados por, porque se habían seguido la, la idea, esta, esta absurda idea de tomar un desinfectante. O sea que realmente es terrible el, el poder y el efecto que puede tener la ignorancia en una, en una persona de una posición de responsabilidad como tenía él, ¿no? Es... va, da miedo. no se ver... Estoy esperando que entre Pili, que me estaba diciendo que, vamos a ver si la añadimos. Um, Jay, ¿quieres seguir o hay alguien que quiere comentar sobre esto? Bruno. Sí, aquí quiero, como se dice, romper una lanza a favor de la filosofía. Eh, no de cualquier filosofía ni de cualquier filósofo, pero es, que es verdad que hay ramas de la filosofía que se encargan de eh, eh, estudiar la ciencia, el conocimiento, los paradigmas. Eh, eh, eh, por ejemplo, tenemos que utilizar la ciencia y la tecnología para un uso humanitario, no eh, podemos decir. no ¿Qué, ¿Qué significa eso? ¿De dónde vienen esos valores? ¿Qué sustento científico ...o del conocimiento tienen esos valores... ...eso está poco desarrollado y hay filósofos que actualmente están trabajando en ello... ...como, no sé, pues a mí me gusta nombrar a Sam Harris... ...que habla de cómo el conocimiento científico nos puede ayudar a establecer valores morales. Sí, la educación que hemos recibido... ...la mayoría de nosotros no ha sido adecuada en este sentido... ...y por eso vemos también mucho miedo, mucha confusión hoy en día, porque la gente no saben a quién creer, porque no tienen una base sólida ellos mismos en estos temas. Entonces creen cualquier cosa que se les dice. Pili, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Hola, Hola Pili. Aquí. Buenas. Tienes el PDF, está el enlace del PDF en el chat y estamos leyendo. Mm, un momentico, ¿en el crumo que se llama Pandemia? No, eh, se llama, es el pdf de Diseñando el Futuro. Es un, un enlace un poco largo que hay, pero solo cuatro o cinco mensajes para atrás. Sí, va, sí. Okay, ¿quién va. Ok, ¿quién toca leer ahora? Jay. Sí. Venga, retoma donde eh, está. Pues, pues me perdí un poco en qué página y en qué párrafo estamos, por favor. Vamos a ver. Eh, pam, pam, pam. El punto de vista de un militar, ¿no? No. ¿En, qué ¿En qué página está? Eh, la página 5. Okay. ¿Verdad, Daniel? Al, fo al fondo de todo. Ok, entonces el punto de vista de un militar resulta totalmente obsoleto. Toda vez que, vemos el, todo vez que vemos el mundo como un todo de sistemas interrelacionados y a los seres humanos como una sola gran familia. Dirigir la humanidad en medio de los acelerados cambios en la tecnología, requiere nuevas perspectivas y enfoques. Esto es tanto posible como necesario, gracias a los cambios en la tecnología. Estas lecciones han sido diseñadas para desafiar al lector a dirigir el futuro, no solo el suyo propio, sino el de toda la sociedad. Y no solo para nuestra generación contemporánea, sino también para aquellos por venir no por el solo hecho de que el avance de la ciencia lo permita, sino porque hoy resulta absolutamente crucial hacerlo. Muy bien, muy bien. Ahí terminamos la introducción y comentamos estos dos últimos párrafos. Um, lo primero que a mí me llamó la atención es el tema de ver al mundo como un todo de sistemas interrelacionados. El enfoque sistémico es una de, una de las cosas que habla mucho Jack, que debemos entender que todo es parte de un sistema. El mundo es un enorme sistema de sistemas y todos tienen que funcionar en armonía. Creo que lo hablamos la semana pasada un poco esto, ¿no? O en otra semana. Todos los sistemas tienen que funcionar bien. Si, si, si las, los engranajes no encajan bien, es cuando se rompe Y esto es lo que estamos causando. Con nuestra ignorancia sobre cómo cuidar el planeta, que los engranajes de los sistemas los estamos fastidiando y estamos envenenando al planeta y a nosotros mismos. Entonces, el enfoque sistémico es muy importante, tanto a nivel medioambiental como dentro de, de, de los diseños de, de la ciudad, como en como los sistemas de comunicación entre nosotros, etcétera, etcétera. Es muy importante esto del enfoque sistémico. Uh, y que debemos de vernos como un, una sola gran familia. ¿Eh? Y para esto tenemos que entender nuevas perspectivas y enfoques. No podemos seguir pensando en naciones individuales. Las naciones las hemos creado nosotras. Y no es una cosa de la naturaleza, digamos, ¿no? Um, y la importancia de que hagamos estos cambios no solo por nosotros, sino por los que van a venir. Si vamos a dejar algo de planeta, tenemos que tenemos que movernos el culo para cambiar las cosas, hablando claro. ¿Alguien más quiere decir algo sobre esto? Antes de que pasamos al siguiente trocito Sí, yo, yo quisiera comentar algo. Venga. Y, y comentar, sí, que efectivamente el, la ciencia ha generado un aporte enorme, eh, como, como quizás nada, porque ha llegado justamente la ola de pensamiento racional y la ciencia ha sido la expresión de la ola de pensamiento racional generalizada en la humanidad y los cambios han empezado a acelerar de una manera impresionante, como no hemos visto antes, la mejora en ciertas cosas ha avanzado de una manera increíble. Sin embargo, tenemos que mirar algo que creo que es fundamental, que, por ejemplo, cuando en un ser humano en un niño aparece el pensamiento racional es porque previamente se han sucedido olas previas, que es la ola mítica, la ola de pensamiento mágico, y en la humanidad ha pasado lo mismo. La humanidad ha atravesado por un montón de tiempo, mucho tiempo, donde el pensamiento mágico primaba, luego el pensamiento mítico, para, su, para sentarse como base lo que luego fue el pensamiento racional, que es el que ahora prima y que está también un poco este, endiosado. Ya hay, hay estadios superiores al racional que ya han aparecido, pero que todavía son minoría. Pero el racional efectivamente ha podido aparecer sobre la base de los anteriores. Y ciertamente, ciertamente existen muchas personas y sociedades y comunidades que todavía operan con, muchos, con, con mucho trayendo mucho el pensamiento mágico o mítico de tradiciones antiguas que no tienen base científica y todavía están ahí. Sin embargo, son parte de la, de la mirada general de lo que hay como humanidad hoy día. Hay muchas personas todavía operando el pensamiento mágico y si lo vemos en nuestros niños, quienes tenemos hijos de pronto, veremos que cuando son pequeñitos ellos creen en historias, en superhéroes, le dibujamos un superhéroe en la pared y cree que tiene vida propia. Y para que él logre llegar a un pensamiento racional, tiene que atravesar por ahí. Y lo digo de manera enfática, porque esto es muy importante tener en cuenta. El niño tiene que atravesar por la etapa mágica de, de imaginarse cosas, de soñar con duendes, con héroes, con cosas. Nuestros hijos son la evidencia de ellos. Y el padre tiene que permitirle que pase por ahí, no puede saltarse al pensamiento racional de golpe, tiene que atravesar por ahí. Luego por lo mítico, y vemos organizaciones como las iglesias, por ejemplo, que están organizadas de una manera muy estructural, en un orden mítico. Y luego aparece lo racional, pero ojo, lo racional no es que niegue lo anterior, incluye y trasciende lo anterior. Así, así, así es como se desenvuelve la vida, incluyendo y trascendiendo niveles anteriores y agregando nuevas complejidades y la, efectivamente la ciencia ha trascendido lo anterior, es importantísimo movernos hacia ahí para no quedarnos atorados en, en lo anterior y quería también comentarte, Su, de pronto no me dejé entender en mi anterior eh, eh, intervención, cuando digo que no sé si veremos esto, es, no sé si de, yo, Gary, mientras esté vivo, vea instalado hoy el proyecto Venus en todo, en todo el universo no sé si yo pueda verlo, si el tiempo me lo permita, a eso me refiero no sé si eso ocurre en 5 años, en 10 en 50 y si yo ya no esté acá a eso me refiero, tal vez sí, tal vez si lo hacemos bien <ríe> y, y, y logramos realmente, realmente hacer las cosas de manera eficiente y funcionar realmente como un todo sinérgico, podamos hacerlo en 5, 10, 15, 20 años y tú y yo vamos a estar presentes en ese mundo que queremos crear, pero tal vez no y yo digo, si no pasara, si yo no lograra verlo, yo me sentiría feliz de participar en esa, en el abrir ese trecho, en generar esa transformación que ya se está dando, que ya está ocurriendo, eso. Muy bien. Yo ahí Tendría que cuestionar cómo se relaciona lo racional con la fantasía que sugieres que los niños tienen que pasar por, por una... A ver si lo he entendido bien. ¿Tú sugieres que el, los niños lo tienen que pasar claro. una, una etapa de pasar con ideas fantasiosas? O, o con? Sí, eh, el, si el, teórico, que claro. el teórico que más ha trabajado al respecto es Jean Piaget, Jean Piaget, el, el padre de la psicología del desarrollo, hizo experimentos y estudios durante más de veintitantos años y explicó los procesos de desarrollo cognitivo de un ser humano desde que aparece en el mundo. Y efectivamente pasa por niveles de pensamiento. Él, él le puso sus propios nombres y si lo podemos revisar con detalle. ¿no? ¿Sí quiere, quiere participar? Mi amigo. Bueno, Yo quería comentar... Sí, adelante, Bruno. Pero... Sí, que, que la mente humana desde la infancia hasta la madurez pase por unas etapas cognitivas no pienso que signifique que tengamos que contarle historias de duendes sino que podemos explicarle las cosas a los niños de una forma que lo entiendan en su nivel cognitivo ¿Eres con historias? Sí, con historias por ejemplo pero no con historias referidas a cosas que no existen y una pregunta hacia el compañero que ha dicho que eh, que hay un nivel superior al racional que está surgiendo y por curiosidad que ya sabe de qué está hablando. Gracias, gracias Bruno. Sí, efectivamente, mira, el, eh, quienes queremos profundizar en el tema podemos revisar los estudios de Jean Piaget y, y, y cuando uno ve eso, y se, por ejemplo se hace educación basada en entender los estadios de desarrollo de un ser humano, entiende que hay un estadio denominado estadio mágico o preoperacional, previo a las operaciones, luego hay un estadio mítico, y cuando uno entiende cómo funciona cada uno de estadios, se da cuenta que el, el padre en este caso o el docente necesita habilitar las condiciones para que se dé de la mejor manera a ello, para que el chico lo pueda trascender y pasar a lo siguiente. Si es que no lo hace, va a tener 40 o 50 años y va a estar imaginándose duendes o cosas o fantasear con cosas que no son reales, porque no lo atravesó en su momento de manera adecuada y no tuvo el sostenimiento y el entorno, acá la importancia del entorno que le permitiera atravesarlo. Entonces, la ola racional, que es la ola naranja en los estudios de Clay Grace y otros estudiosos de la evolución, la ola naranja está, ahorita es la que está primando y ya ha permitido los máximos avances que hemos visto hasta ahora y también, ha, y también ha habilitado las máximas posibilidades de destrucción que hoy día tenemos. Hoy día se puede apretar un botón y acabar con toda la, con toda la civilización, cosa que antes no se podía entonces hay, hay los románticos del desarrollo que quieren volver al pasado y dicen volvamos a la naturaleza volvamos a lo anterior volvamos al trueque volvamos a mecanismos anteriores y, y no se dan cuenta que efectivamente lo racional es un avance por más que muestre falencias terribles como la que vemos ahora porque si bien es cierto se puede avanzar en lo cognitivo pero no en la línea de valores o no en otras líneas de desarrollo que son líneas independientes entonces nos encontramos con los que nos vamos encontrando hoy día la siguiente ola, Bruno, para comentarte es la ola verde o pluralista. Es la que ya apareció. Estas olas de movimientos de personas que quieren buscar movimientos por los derechos de las mujeres, los derechos de las de las clases oprimidas, los movimientos verdes, los movimientos que quieren cuidar el medio ambiente, donde se opina que toda la, todas las personas tienen el son iguales y tienen la, el mismo valor, sus opiniones de cada uno, el, la ola verde. Y luego aparece la ola integral, Logra integrar a todas las anteriores, pero, pero se sabe que solo era un solo 2% de la humanidad operando en ese sistema operativo. Es muy poquito, todavía muy poco para que pueda empezar a yo Quisiera yo eso lo, lo, Ah, bueno, Bruno, adelante. No, quería decir que yo eso lo veo como racionalidad. Las etapas pues, siguientes que comentar y que eh, no veo que la racionalidad incluya el pensamiento mítico, mágico, pero bueno, podemos continuar. Yo, yo quería decir dos cosas, que has hablado de una ola verde, creo que era, de la gente que luchan por los derechos de las mujeres y todo esto, pero de esto siempre ha habido, no es una ola de ahora, siempre ha habido una necesidad de, esta, de este tipo de rebelde, si quieres, eh, aunque, como dicen hoy en día, eh, ...el terrorista de un hombre es el luchador para la libertad de otro... ...o sea que lo llamaban rebeldes pero eran rebeldes contra un establishment... ...que era negativo para ellos... ...y luego para eh, eh, aumentar un poquito lo que dijo Bruno... ...¿por qué vamos a llenarle la cabeza a los niños con fantasías... ...para luego tener que quitárselos y ponerles información relevante en la cabeza?... ...desde chiquitito... Los niños pueden entender, sí, se, lo, se lo enseñamos a su nivel, evidentemente. Los niños pueden entender cosas muy bien, sin que tenemos que, por ejemplo, eh, <risa> <risa> <risa> antropomorfizar. <risa> <hacer, risa> por ejemplo, tener animales que hablan o que se visten de ropa o gente con no, no, sí, poderes no mágicas, cosas de estas. ¿Por qué llenarles la cabeza con estas cosas? No los tienen si nosotros no los damos. No nacen con estas ideas. Los tienen porque nosotros lo damos. Sí. Porque les damos películas Disney, porque les damos libros de, de cuentos de hadas. Y entonces esto es lo que habría que eliminar de la educación. Justamente ayer estuve leyendo un artículo muy interesante sobre el enseñar a los niños un lenguaje más científico. Y desde los cuatro o cinco años los niños ya empiezan a ser capaces de hablar de una forma más clara, no perfectamente, evidentemente, pero tienen un, un nivel que pueden entender estas cosas. Así que yo creo que introducirles una etapa de fantasía es, un poco, no quiero sonar bruto, pero un poco una pérdida de tiempo. El mundo es lo bastante fantástico, eh, una cosa que tener, sin tener que... que pintarlo de otra manera. Pili, ¿qué quieres decir? Sí, una cosa que quería añadir con respecto a esto que estáis diciendo. Que uh -huh. Yo creo que hay que distinguir entre lo que es la disciplina científica con lo que puede ser otras disciplinas como la literatura o el arte. O sea, este mundo fantástico está muy bien, pero sin mezclarlo con la, con la ciencia. Pero si tú este mundo fantástico lo utilizas con fines artísticos o de literatura o de lo que sea, a mí me parece estupendo. <risa> Además, es... Ayuda a desarrollar Hablamos la de creatividad. Ah, si sí. Jack Fresco no hubiera sido creativo, no hubiera inventado todo lo que inventó. Mm, tengo que discrepar, Pili. Jack no tenía... Él, él habla, en una de sus conferencias, habla de que en la escuela les enseñaron un cuento de hadas que el príncipe mató al cocodrilo y el cocodrilo se convirtió en una princesa y... Y dijo, mi escuela, en mi escuela nos enseñaban esta bullshit. Entonces ya no, no quería esto, no hace falta darles estas historias a los niños. Es, es que tal es la fantasía, la realidad, lo fantástico que es el mundo. ¿Mm? Es, es la realidad. Preparamosles para vivir en el mundo real. Si van a crecer pensando que los animales pueden vestirse o, o, o gente puede volar en alfombras mágicas o cosas estas, no les hacemos ningún favor. Y de ahí a que sea racional, la racionalidad creo que es una palabra muy subjetiva también, porque depende mucho de lo que es la, la cultura y los valores de cada uno. Daniel, perdona, ¿levantaste la mano quería asesinado? Eh, bueno, sí, nada más quería decir este que igual, bueno, yo pensaría a lo mejor como sugerencia, no sé, que, que pudiera hacer este, eh, educar a los niños, bueno, a partir de, sí, incentivar la imaginación, pero en el mundo real, ¿no? O sea, sí. bueno, más que nada esa era la, la idea, ¿no? Que quería comentar. Ya, ya tenía, cuando su niño tenía dos o tres meses, hizo una cosa en, en la cuna con... Eh, Botones para apretar y lucecitas que encendían. Y el niño muy rápido, tan chiquitito, antes de poder hablar, sentarse solo en nada de esto, el niño aprendió que podía pulsar aquel botón y que vendía su mamá. Y que este botón quería decir que quería hacer pipí o que necesitaba que le cambiaran el pañal. Sé que los niños los tratamos como tontos, vale, que no, no nacen con la inteligencia de un, o con el conocimiento de un adulto pero no les tenemos que tratar como, como estúpidos, Puede, son mucho más capaces de lo que hoy en día les damos crédito po, po, por ellos. De ¿no? hecho, también, bueno, este, gran parte de los eh, niños superdotados que les llaman, eh, pues obviamente tienen detrás unos papás que intervienen y que les enseñan a sus hijos todo ese tipo de, uh -huh. de conocimientos ¿no? para, que te, para que puedan desarrollarlos. Entonces, pues obviamente uh -huh. siempre hay una, una educación, ¿no? De, ¿Hay, gustaría... hay algunos... comentar... Ay, sí, perdón. perdón. Bruno. No, yo quería comentar algo que habías dicho antes de otro tema. Si quieres terminar este. Uh, a mí me gustaría dar mi punto de vista, si se puede. Mm, claro. Ok, entonces, uh, para mí uh, debería existir eh, en la transición de, del sistema actual que tenemos en el mundo al, al sistema basado en recursos del Venus Project, con referencia a, a los niños y cómo son educados, me parece que debería haber una mezcla de las dos cosas. Eh, un poquito el lado fantástico de la literatura y de la, la pintura puede ser que, que eso ayuda, qué sé yo, en ese momento de la vida de un niño a crear conexiones neuronales y. Y quién sabe si esas conexiones neuronales no las va a autorizar para, para posteriormente hacer ciencia. Entonces, por ese lado me parece que, que es válido. Entonces, según yo y según, según un señor Fresco, él decía que a los niños hay que hablarles como adultos. Y me parece bien, uh, hasta cierta medida. A mí me parece que un niño debe crecer con un cuerpo de conocimiento completo. Con toda la información que tenemos disponible científicamente, hablo eh, de física, de química, así como también de historia, literatura y arte, para así para ese niño pueda diferenciar en el futuro que eh, las historias fantásticas solo fueron, solamente fueron esas fantásticas, la imaginación de alguien más de un pasado que ya no existe para ellos, sino sino solamente son herramientas para, como dije antes, seguir, um, seguir uh, creando esa, esa mente científica. Y es, es, hay que recordar que uh, grandes científicos se me viene a la mente Einstein, el, el señor Albert Einstein, él para, para salir con la teoría de la relatividad, él, él no es que uh, hace experimentos uh, con sus manos, sino él, él hacía experimentos en su, su mente. Entonces, él se imaginaba cosas que, que muchos en su momento dijeron, esto es imposible, pero después de 100 años uh, fue, fueron comprobadas su, sus nociones de, del universo. Entonces, por ese lado me parece que en síntesis debe haber una, una, una educación que, que explica, que explica ambos, ambos puntos de vista para... Para crear ese ser humano nuevo que, que aprecia más su planeta y, y el porvenir de, de los demás y el suyo propio. Eso quería decir. Ok. Sí. Jack Yo no, quería, quería Jack, comentar. Ya, sí, un momento. Jack ¿verdad? no dijo que habría que tratar a los niños como adultos, sino que no hay que tratarlos como tontos. O sea, que adecuar la educación a su edad, pero no es, es posible que actúen como adultos cuando son pequeñitos. Pero sí, provoca la curiosidad, las ganas de investigación. Sí, sí. a eso me refiero, con, okay. con lenguaje científico que ellos puedan entender. Exacto, exacto. No, no como adultos en todas las extensiones de, de la idea, sino okay. científicamente más precisamente. ¿Qué querías decir tú? Sí, yo quería decir que me parece que estamos mezclando cosas que no... Eh, la creatividad no tiene por qué ser hablar de animales hablan, eh, si nosotros queremos, los niños no están preparados todavía para tener un pensamiento racional y queremos eh, introducirles valores morales por ejemplo, existen cuentos se pueden crear o adaptar cuentos quitándole los elementos anticientíficos pseudocientíficos pseudo y contarles ese cuento de esa bruja que adaptaba a niña, pero que en vez de ser una bruja pues es una persona normal, ejemplo y es lo mismo y bueno, eh, la segunda cosa que quería, quería comentar es que antes su ha comentado sobre la rebeldía contra el sistema, que fueron pioneros y tal. Yo quería comentar que pienso que nosotros no somos antisistema, gente que va contra el sistema, sino que somos alter sistema, que es otro concepto. personas que queremos, queremos crear un sistema, mejor, no es que queramos boicotear esto. ...o atacar a, a este producir atentados y nada de eso. Sí, no somos ante nada en realidad, somos por cambio. El tema, el tema de la educación de los niños desde luego tiene que ser eh, estudiado por, por eh, especialistas... ...pero falta, eh, y creo que he leído que en Finlandia lo hacen... Uh, sí, estoy seguro que es en Finlandia, que les enseña el pensamiento crítico desde chiquito. Para que haya una, una barrera mental, o una forma, mejor dicho, una forma de leer las cosas y ver lo apropiados que son, para no caer en las trampas de los bulos y las mentiras que estamos viendo en, en las redes sociales, en la información de, de los periódicos y la televisión. O sea, que necesitan aprender a pensar críticamente. Um, esto es muy importante para que nos, no, no les engañen luego con, con cosas y esto evidentemente va muy ligado a una educación científica por cierto si alguien uh, hemos hablado de, de pintar y de, perdón y de dibujar Jack tiene una serie de vídeos muy interesantes que son gratuitos hay en YouTube que enseña cómo dibujar y es muy interesante forma para hacer y cualquier persona ...puede aprender a dibujar eh, con perspectiva, con una serie de reglas que se puede utilizar para pintar cualquier cosa, para dibujar cualquier cosa. De hecho, cuando estuvimos en Venus en febrero, una noche charlando después de la cena, Roxanne se puso a, a dibujar y nos explicó cómo dibujar una cara, que se, se pinta primero lo que es la, el hueso de, una, de un melocotón y luego... Si tienes el hueso del melocotón, luego te dejas el espacio del hueso de melocotón y haces otro hueso de melocotón. Luego cuentas uno o dos, no me acuerdo, uno o dos huesos de melocotón abajo y ahí la nariz. Y todo con simbolismos que los niños entienden. El hueso del melocotón saben lo que es, entonces saben la forma. Y también eh, ya decir que no hay que ponerle... Um, Grados a los niños, que este tiene un 10, y este tiene un 6, y este tiene un 0. Cada niño des se desarrolla a su propia velocidad, entonces él de, de todos 10. Los tenía separado por particiones al comenzar, y hacía lo que hacía, pues muy bien. Ahora, esto lo vamos a hacer al revés, está casi perfecto, vamos a hacerlo al revés. Y así animaba al niño, nunca lo criticaba, siempre. Daba pautas para cambiar lo que estaba haciendo. Y después de poco tiempo ya podía quitar las particiones entre los niños y todos dibujaban bien. Eh, me gustaría encontrar los vídeos, lo que están en inglés, pero vamos, por, por cómo dibuja puedes ver, para hacer la perspectiva también, ¿no? Para si estás dibujando algo que está lejos, para tener todo eh, en, en tamaño adecuado según se acercan o se alejan los objetos. Muy interesantes. Vamos a pasar a, a leer otro párrafo o dos. A ver, si me permite, no, so, Solamente quería mencionar un detallito con respecto a esto, ¿no? para Venga. dejarlo ahí. Venga. Eh, Venga. Ciertamente, en los últimos 30 años, recién la ciencia se ha podido acercar a, a, a mirar detalles de lo que es el cerebro. Entonces, la, neuro, la neuroeducación recién apareció. Los sistemas educativos anteriores eran librados a filosofías, a maneras de entender las cosas, a, a opiniones, ¿no? Pero no a ciencia. Hoy día ya hay ciencia, ya. Entonces, eh, yo quiero solamente dejar esto, para, dado que la ciencia, justamente es que estamos mirando como relevante, la ciencia ya está aplicada a entender el, el desarrollo cognitivo de un ser humano. Y uno de los teóricos más importantes en el mundo es Jean Piaget. Entonces, no es la opinión de Gary lo que yo digo respecto de que el pensamiento mágico es la base racional, sino está evidenciado por estudios científicos de casi 30 años con seres humanos. Y no solo Piaget, está Gebser y están todos los autores que han estudiado el desarrollo cognitivo de un ser humano, entonces, esto yo los invitaría a mirarlo, porque dado el pensamiento científico es importante para las funciones y los entornos, también para entendernos como seres humanos. porque si no, nos quedamos en las opiniones, en las opiniones que pueden basarse en, en puntos de vista personales, en experiencias propias, pero no en ciencia. La ciencia ya evidenció cosas, y, lo que, y esto es importantísimo porque le da respaldo a lo que planteamos como, como el proyecto Venus. No, no lo invalida para nada. Le da un respaldo fundamental. Entender las olas de desarrollo nos permite crear una educación o una crianza que respete cada etapa cuando tú le haces volar un avioncito a un niño, para el niño el avión está volando, para ti es un juguete que simula el avión para él, en su estructura psicológica de ese momento, el avión está volando no, no le puedes cortar esa fantasía porque si lo intentas hacer él, él no va a atravesar esa etapa de manera adecuada, y esto está evidenciado por estudios, no es una opinión ni una filosofía al respecto, entonces lo quería dejar ahí como un dato que puede servir mucho mucho, mucho. Los invito a revisar el trabajo de Ian Piaget. Son cerca de 30 años de estudio ahí. Gracias. A ver, a ver si estoy hablando de dos cosas diferentes. El tema de dejar al niño experimentar el mundo y descubrir metiendo palitos en agujeros en la tierra. Ya que tiene una, una, una expresión, una, un ejemplo muy crudo de meter el, el dedo en el culo de un gato y ver que al gato no le gusta. O sea, que niño que juegue, que experimenta, que descubre cosas, eso sí, desde luego porque esto es su forma de descubrir el mundo, cuando juegan en la bañera con espuma y vasos de agua y tiran agua, es, esto están haciendo ciencia a su manera esto sí. sí, porque esto es real, lo que no hay que hacer una fantasía como decíamos antes de animales que hablan y tal, ahora si es dejarles jugar y el, el avión que vuela Luego, cuando pregunta por qué vuela, ya es otro tema, hay que explicarle que no es solo el motor que necesita eh, combustible, que la forma de las alas, que los motores, que tal y que cual, que hay muchas cosas que, eh, que eh, tienen eh, efecto para que el avión puede volar. Pero vamos, el, el jugar sí, entonces su mundo, eso sí, no lo, eso no lo negamos. Y el arte, claro, también. Pero... El arte también, pero el arte eh, el arte que tenga un sentido, no el, el arte que... Bueno, ya vamos en otros temas, si hablamos de arte porque el arte hoy sí, en día... Sí, es... sí, lo hemos dicho antes, no hablar, no hablar de brujas ni cosas. Vale, vamos a ver, empezamos con tu desafío. ¿Quién va a leer ahora? Uh, ¿Quién no ha leído todo? Pili, ¿estás ahí todavía? Sí, voy. Vale, tú ves dónde empieza el desafío, en la página, en la página no sé qué página es. Sí, página estoy siete. en la página ya, en la 7 creo que. Venga. El, Adelante. el futuro no sucede por azar, exceptuando los eventos naturales como los terremotos, el futuro llega a través de los esfuerzos colectivos de las personas y es determinado, en gran parte por el grado de información que estos poseen. Usted puede jugar a un... Un rol en la formación del mundo del mañana haciéndose preguntas tales como ¿En qué clase de mundo deseo vivir? o ¿Qué significa la democracia para mí? Hay muchas otras opciones de organización para el futuro, aparte de las típicamente discutidas hoy. Un escenario para considerar. Suponga que es llamado a diseñar la nueva civilización planetaria, sin tener que basarse en las limitaciones actuales ni la forma en que son hechas las cosas hoy. La meta es ayudar al mundo a deshacerse de la guerra la pobreza, el hambre y la contaminación del medio ambiente. Dados los recursos disponibles, crear el mejor mundo posible para todos sus habitantes por el mayor periodo de tiempo. Recuerde que es libre de reordenar la sociedad de cualquier forma que piense que podría funcionar. La única limitación es que su diseño social debe considerar la capacidad de carga del planeta, lo que significa que los recursos deben ser suficientes para sustentar la vida en la Tierra. Puede reorganizar completamente la civilización para lograr lo que considere podría ser el mejor mundo posible, teniendo siempre en mente que cualquier necesidad no satisfecha de cualquier segmento de la población, reducirá el estándar de vida de todos. Esto podría requerir no solamente la protección del medio ambiente, sino también el diseño de las ciudades, los medios de transporte, las relaciones interpersonales y la reestructuración de la educación, si así lo cree necesario. Ok, Sus vamos, vamos a hablar un poquito de esto, porque si no te vamos a tener que hacer un pulsito para, para mojarte la boca, niña. <ríe> que te que va a secar la boca. Vale, imagínate que tenemos este desafío de, de, de diseñar un mundo nuevo, ¿no? que tenemos un planeta completamente virgen que podemos montarlo como nosotros queremos. Lo único que hay que, que, que considerar, la única limitación, perdón, es que debe considerar la capacidad de carga del planeta. ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué idea más, qué desafío más, más grande? Esto sería súper interesante probarlo con unos chavales, digamos, de... ¡Ay, te vas! Se fue, se fue Fausto. No le vi el mensaje. bueno... Um, unos chavales, digamos, de 16, 17 años. sería muy interesante porque empiezan a tener una visión del mundo, el futuro que les espera o que se imaginan que les espera. Y se ve un ejercicio muy interesante con chavales de esta edad, yo creo. Un videojuego, crear un videojuego de eso. Eso sí que les molaría. Sí, forma de videojuego, sí. ¿Alguien que iba a decir algo? Bueno, que bueno, quería, agregar, sí. quería agregar que sí, es un desafío interesante, pero creo que es cierto, ya existen unos simuladores de juego que creo que son los SimCity, que te simulan una ciudad. Puedes simular tú, o sea, tú eres como el constructor, pues, y construyes toda la ciudad desde cero. Claro, una simulación, un juego de computadora, ¿no? Evidentemente. Eh, pero sí, es un desafío, por lo menos para los chamos, los chavales, sí, que, que han que utilizar, con, con, con esas premisas de la capacidad de carga de la Tierra, crear un mundo completo. Interesante. Hace unos años intentaron hacer un, un second life con esto, pero no, no funcionó bien. Tuvieron que dejarlo, no me acuerdo exactamente qué pasó pero no funcionó muy bien. Es que, claro, para diseñar un juego de esto, primero se tienen que tener muy claros los, los conceptos. Y si no tienen claros los conceptos, el juego no saldrá coherente. Pero vamos, ¿en qué clase de mundo deseo vivir? Daniel, ¿en qué clase de mundo deseas vivir tú? Pues en un mundo yo creo que no sé todos deseamos que no haya violencia guerra este que pues las necesidades básicas de todos sean cubiertas ¿no? que no haya eh, carencias de pues ni afectivas ni de recursos no este y pues básicamente, ¿no? Eso. Sí, yo creo que todos sentimos más o menos igual, por eso estamos aquí, ¿no? Uh -huh. <ríe> le veo aquí haciendo así con la cabeza. Sí, yo a eso añadiría a el, el hecho de cumplir tu, tu objetivo o tu... Yo, yo lo que veo muchas veces es que uno no puede vivir de lo que le gusta. Uh -huh. Está obligado a hacer cosas que no le gustan para poder cubrir las necesidades básicas, lo cual es muy lógico porque... Si se supone que hay una declaración de derechos humanos sí. no debería, es contradictorio, ¿no? Entonces, no sé, yo pienso eso, que un algo que te permitiera pues ser tú mismo y crecer como tu persona, descubrirte a ti mismo, desarrollar tus talentos. Seguir tu, tus pasiones, lo que realmente te interesa, ¿verdad? Claro, y sobre todo si la puedes poner al, al servicio de los demás. Sí. Sí, sí. ¿Seguimos? Vamos a ver. Um, Jay, ¿quieres mover al día un poquito? Sí. ¿En qué párrafos quedamos? Me perdí. Eh, Estábamos. Creo Desde que un era. Desde punto de vista más personal, creo. Mm. Ok. ¿Es espera, espera, Sí. Es el último del 7, ¿no? Creo. El último, exacto, el último. Ok. El último párrafo de la página 7. Okay. Sus opciones. Sí. Sus opciones son ilimitadas. ¿Separaría las naciones? ¿Tendría una junta internacional de asesores? ¿Cómo gestionaría y distribuiría los recursos del planeta de modo tal de satisfacer las necesidades de todos sus habitantes? ¿Usaría el método científico para tomar decisiones o se apoyaría en la política y en el misticismo? ¿Cómo manejaría las diferencias en las creencias religiosas? Usted, incluso podría considerar un nuevo sistema que no utilizase dinero como medio de intercambio. Desde un punto de vista más personal, ¿buscaría usted una posición aventajada uh, aventaja por, sobre, pues por sobre los demás? ¿Exigiría una casa más grande, un auto más lujoso o una televisión de más alta definición? ¿Bajo qué concepto diría... ¿Es usted quien merece esas, estas cosas y no otras personas? ¿Sus habilidades? ¿Su inversión de tiempo y o dinero? Recuerde que si introduce por la fuerza cualquier conjunto determinado de valores en otras naciones o personas, incluso de su propia nación o barrio, podría generar resentimiento. ¿Cómo podría usted prevenir la corrupción política? ¿Declararía leyes y tratados universales? ¿Declararía todos los recursos patrimonio común de todas las naciones? Para cumplir esta tarea, uno debe ser imparcial, libre de nacionalismo y reflejar estas características en el diseño de, la, de las políticas. ¿Cómo podríamos llegar a esto, lograr esto? Es un proyecto difícil que requiere del aporte de muchas disciplinas. Estos son algunos de los problemas que debemos enfrentar cuando pensamos en una tarea como esta. Puede ser una mirada novedosa, sin la carga del pasado ni consideraciones tradicionales, religiosas u otras. Pero siempre teniendo en mente para quienes será diseñada esta sociedad. Siéntase libre de trascender las realidades presentes y alcanzar nuevas y, cre y creativas ideas. Es, es, es tanta cosa, ¿verdad? Tanta cosa que hay que tener en cuenta cuando hablamos de diseñar la sociedad. Y esto es para masticarlo mentalmente, ¿no? Realmente pensar cómo sobrevendríamos sobre estas, estas barreras de hoy en día, ¿no? ¿Cómo vendrí, eh, íbamos a prevenir la corrupción? No solo en la política, sino en otros ambientes también, ¿no? ¿Haríamos leyes? ¿Y qué tipos de leyes haríamos? Porque esto es una cosa que Jack habla también del, te del tema de las leyes. ¿Qué leyes son los que realmente importan? Yo no ¿Qué? lo llamaría leyes. Ok, ¿qué, qué lo llamarías? Dame un ¿Qué ejemplo. Llamaría sí, valores. Me parece que es importante. Yo. ¿Cómo? Yo que dé un ejemplo. Yo. Sí. Sí, pues valores morales, por ejemplo. Matar a alguien en contra de su voluntad, cuando es evitable, está mal. O hay que evitar eso. Pero, Pero ¿por no qué lo estamos? llamaría una ley. Perdón. Bueno, ¿se congeló otra vez, Bruno? Hola. Sí. Hola. Sí, ha dicho que no lo llamaría Perdón. una ley, sino un valor. Exacto. Claro, yo no eh, llamaría valores, valores morales o éticos, como quieras. Eh, eh, por ejemplo, el de no matar, que matar a alguien en contra de su voluntad cuando esto es aceptable es mal. Entonces evitar que Claro, los, las leyes Pero, del hombre, sí. las leyes del hombre están creadas por una insuficiencia en la sociedad. Sea por falta de algún recurso, por una enfermedad mental producida por el estrés o por lo que sea, alguien puede matar a una persona. Pero si tenemos una sociedad sana, realmente sana, con valores eh, más apropiados, este tipo de cosas no iba a ocurrir. Y si ocurriera sería por una enfermedad mental, lo cual se podría diagnosticar probablemente a tiempo para evitar problemas las leyes naturales son las leyes que no estamos respetando y que realmente son los que importan las leyes de la naturaleza las leyes que dicen que si echamos miedo al agua nos vamos a envenenar que si polucionamos el aire estamos cambiando la, la clima estamos porque estamos eh, no, no estamos respetando la naturaleza Estamos deforestando a una velocidad que están diciendo los científicos que vamos a ver más pandemias por eso. Los animales les quitamos de su hábitat natural y no saben dónde ir los pobres. Ahora que están las ciudades vacías vemos fotos de siervos en medio de la ciudad o de animales que se han, acercado, se han acercado otra vez porque no hay humanos, no hay coches. Porque su, su propio hábitat lo hemos quitado, se lo hemos destruido. Y esto es terrible porque son todos partes de las, del sistema, de los sistemas, y no lo respetamos. No sé si, tienes, si me, me entendéis lo que estoy diciendo. O sé sea, que las leyes naturales son las que vale Las leyes del hombre son hechas por una insuficiencia en la sociedad. No, no, no ir a más de 10, 40 kilómetros por hora por esta carretera porque pasan niños de la escuela. Jack sugiere que haya una, o bien un control que cuando un coche saque demasiado rápido, hace que corta la velocidad del coche, o que se levanta la carretera para que no puede pasar el coche. Son cosas de la tecnología que se podía tener. Entonces, no es una ley, es una solución que necesitamos. Simplemente hacer coches que no se puedan poner a 200 kilómetros por hora sería una solución también, buena. También. <risa> que es una locura. Porque Si no podemos ir a más que 100 entonces en la autopista, 120. En la autopista, ¿por qué se hacen coches de 200? Es que es invitar a cierta gente a que vayan demasiado rápido. Y así vemos los accidentes. Entonces. Uh, entonces hay que pensar. Sí, correcto. Quería agregar algo. ¿Y David? Ay, sí, David. Sí. Eh, bueno, sí, es muy importante lo que se comenta, ¿no? Ese párrafo final con respecto a la creación de este nuevo mundo, de las leyes. Pero yo agregaría algo importante que claro, todos sabemos. ¿Qué tal cubrir todas las necesidades básicas de origen? ¿verdad? Si todos, tu, todos, todos, todos, todos, tuviéramos nuestras necesidades básicas cubiertas, ¿Verdad? lo demás viene ya por digamos eh, el empuje de cada quien no tengo que preocuparme del agua porque tengo bastante no tengo que preocup preocuparme de una casa porque tengo una casa bien ¿verdad? no me tengo que, preocup que preocupar de la comida porque tengo la comida o no tengo tierra cultivable sin ningún problema ¿entiendes? cuando las necesidades básicas están cubiertas tú puedes elevar por decirlo así, tus pensamientos y tus acciones a cosas como más, más trascendentales. Claro, es ahí donde caemos, donde unos tenemos y otros no tenemos, y entran las leyes del hombre para, digamos, intentar denivelar eso, pero esto no tiene nada que ver, que prevalece, se sube, ¿verdad? Las leyes de la naturaleza. Eso es lo que hay que respetar. ¿Está sí. bien? Es un mundo muy injusto ahora mismo, porque los leyes están hechos por y para los ricos. Bueno, niños y niñas. Sí, para castigar. Sí, para... sí. Y pasan cosas obscenas. Hoy he leído, bueno, he visto un vídeo. Jeff Bezos, el dueño de Amazon, está en camino para ser el primer trillonario del mundo. Trillionario. Esto es, esto es obsceno. Cuando hay tanta, tanta, tanta hambre en el mundo, tantos problemas, y el tío va y acumula y acumula y acumula dinero, y a costa de sus empleados, porque es sabido que los trabajadores de Amazon no son los, ni los mejores pagados ni tienen unas condiciones de trabajo espantosos. Así que, a costa del, del, del esfuerzo humano de otros, este hombre se ha hecho tan... es eh, eh, vomitivo. Bueno, eh, la, no hemos tocado el primer capítulo, la introducción nos ha dado bastante tema para hoy, así que la semana que viene tocamos la, el primer capítulo, ¿vale? Eh, seguimos leyéndolo. si queréis hacer apuntes, a mí me ayuda a tener apuntes, si queréis hacer apuntes para no olvidar de alguna pregunta, algún comentario, porque a veces se nos van, sería de utilidad también para, para algunos tableros. Venga, hasta la semana que viene entonces. Voy a parar la grabación y lo subiré a YouTube en cuanto está, está hecho. Hasta la semana que viene.